Estamos en esta tarde conversando sobre desigualdad y justicia climática. Mi nombre es Carlos Aguilar, soy el responsable para los temas de justicia climática en América Latina por Oxfam. Y me acompañan en este conversatorio Carla más asesora de Climate Action Network para América Latina, y Valera, Valeria Kotaymich, que es del grupo de trabajo de CLACSO sobre salud internacional Sur-Sur, y que recientemente coordinó una investigación sobre políticas públicas y temas climáticos en la región. El día de hoy, como les he manifestado, queremos eh, tener un conversatorio sobre cómo se relacionan los temas de desigualdad y justicia climática en la región de América Latina. Me gustaría comenzar por encuadrar el tema y decir algunos datos que me parecen relevantes de esta eh, conversación sobre todo el trabajo y la investigación que ha venido desarrollando Oxfam eh, y en ese sentido quisiera uh, manifestarles cómo hemos eh, venido haciendo algunas mediciones eh, una de cuyos datos más eh, relevantes para nosotros es cómo se han comportado las emisiones eh, de gases efecto invernadero en los últimos años hicimos un cálculo entre 1990 y 2015 cómo se ha experimentado un 60%, alrededor de un 60% de aumento en las emisiones a nivel global y cómo el 10% más rico de la población es responsable por más de la mitad de este aumento. Cuando hicimos el cálculo sobre um, la huella per cápita del 1% más rico de la población mundial, nos dimos cuenta que ellos son responsables por... Eh, más de 100 veces encima de la contaminación generada por el 50% más pobre de la población mundial. En términos absolutos, estamos hablando de 1% de los más ricos versus alrededor de 3.100 millones de personas en todo el planeta. ¿Qué es lo que esto significa en términos de relación desigualdad y tema climático? Pues básicamente que quienes más están contaminando son quienes menos responsabilidad asumen, no están pagando por eh, las consecuencias de su contaminación y quienes sufren las consecuencias de estas, uh, de estas emisiones y de la situación de la crisis climática que experimentamos el día de hoy uh, son las poblaciones más empobrecidas y vulnerabilizadas entre las que cuentan los pueblos indígenas, afrodescendientes y dentro de estas comunidades, sobre todo las mujeres y las niñas. Como les manifestaba al inicio, contamos con dos compañeras que nos acompañan hoy para conversar sobre estos temas. Me gustaría comenzar preguntándole a Carla un poco sobre cuáles son las percepciones que ella tiene sobre los desafíos que experimentamos en América Latina en relación con el tema de uh, cambio climático, desigualdad y uh, las políticas públicas. Gracias, Carla, por participar en este conversatorio. Muchas gracias, Carlos, por la invitación eh, y por la pregunta también. Yo quisiera eh, partir mi respuesta encuadrando un poco cuál es el origen de la crisis climática y, y hacerlo de manera muy sencilla y y decir básicamente que tiene que ver con el excesivo uso y el abuso de eh, los combustibles fósiles en nuestras, economías, en nuestras economías, y por lo tanto los desafíos están muy ligados a cómo hacemos una transición de esta fuente de energía a otras fuentes de energía, y no solamente la energía como eh, un factor que estimula eh, un sistema económico, sino que también la energía eh, entendida como una, una herramienta social. Y tenemos diferentes tipos de desafíos, yo quizás lo pondría en, en dos eh, apartados. Uno que son desafíos muy concretos que tienen que ver con los impactos eh, efectivos del cambio climático en los patrones eh, de precipitación y temperatura. Estamos experienciando cambios eh, y vamos a experienciar cambios muchísimo más profundos en cómo se distribuye eh, la precipitación y un aumento eh, y, y variación más bien de la temperatura máximos y mínimos, lo que tiene unas implicancias concretas en la disponibilidad hídrica en nuestros países, va a tener expresiones eh, en la aparición de fenómenos climáticos extremos en lugares donde antes no eh, se experienciaban pérdida de la capacidad de los ecosistemas, pérdida de, eh, de biodiversidad, etcétera. Todos esos impactos biofísicos claramente tienen un correlato en el cómo nos tenemos que organizar como sociedades. Y quizás acá pasar a la otra parte de mi respuesta, que tiene que ver con el cómo América Latina transita... de eh, Sistemas o modelos de desarrollo extractivistas basados en la dependencia extrema de los recursos naturales hacia otros modelos de desarrollo que tengan a la base la, eh, sistemas de economía de cuidado, eh, indicadores de bienestar ya no basado en el Producto Interno Bruto, que entendemos todas sus deficiencias, sino más bien que respondan al, al buen vivir y a otros eh, indicadores que nos van, a poder, nos van a poder ayudar y guiar a efectivamente desarrollar sistemas socioeconómicos que, ten, que tengan a la base eh, las crisis climáticas y ecosistemas en las que estamos viviendo. Y solamente para, para cerrar, eh, quisiera hacer un énfasis en el desafío profundo que significa para una región de una economía primarizada, o sea, basada en los recursos naturales, de transitar hacia otros sistemas económicos y, y sabemos que existen muchas vías, no, no es necesario que eh, imitemos modelos del norte global y sobre todo... Eh, enfatizando eh, las riquezas y los valores que tenemos en, en la región y la necesidad que tenemos también de empezar a otorgarle valor a nuestros saberes, nuestras culturas y nuestros recursos naturales por, por sí mismos, ¿no? Valeria, tú acabas de coordinar una investigación que se refería al papel de las élites en los países de América Latina y cómo ejercen la captura política en las políticas públicas, y cómo esto al mismo tiempo impacta sobre la posibilidad de participación de la ciudadanía. Me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo trabajaron el tema y a qué resultados llegaron en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Este, nosotros eh, comenzamos, como, como trabajamos y venimos de las fronteras de las organizaciones, los movimientos sociales, la academia, este, venimos de las calles, pero también de las aulas, estuvimos pensando en hacer un relevamiento, ante, y también algo, un disparador fue en estos momentos de tanta distopía generalizada y malestar eh, que deviene y se intensificó con la pandemia, eh, nos preguntábamos si, eh, cómo podíamos desmontar algunos discursos del orden de la distopía y cómo podemos, podíamos eh, relevar, conocer, profundizar en aquellas experiencias que hoy están generando y que en pandemia generaron eh, incidencia en políticas públicas o en esferas públicas a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Pensamos en experiencias de organizaciones, movimientos y organismos públicos. Y nos sorprendimos, el trabajo fue virtual porque empezó en pandemia, eh, nos sorprendimos gratamente porque la, la, la otra cara del sufrimiento atroz de la pandemia, de cómo puso en el escenario las, las inequidades más profundas a nivel sociopolítico, económico, cultural, ambiental, finalmente territorial, que en modo de integrar las, las desigualdades que algunos preferimos considerar como inequidades, este, y las injusticias, este, lo, lo, que, lo que nos fuimos encontrando es que hubo también eh, organizaciones que hasta debieron insertarse en las redes y, y siguieron incidiendo, no solo a, a nivel de la, de la comunicación, sino también en decisiones. Y varios ejemplos nos sorprendieron de, de, de torsión de decisiones, este, pero sí también profundizamos en la noción de captura del Estado, que eso fue una invitación de Oxfam. Y la captura del Estado, eh, que, que como, como noción eh, viene directamente ligada a esa apropiación y a esa orientación y esa manipulación y dominación de las élites a nivel local, nacional y transnacional de los estados de, que inciden en la orientación de políticas públicas, eh, con mecanismos de lobby, de corrupción, de manipulación de instancias de participación social, de, de manipulación de instancias de procesos de, de, de, de, de legislativos, de construcción de, construcción de leyes. Eh, un ejemplo es el, el campo de las leyes, de las políticas de ordenamiento territorial. Este, y, y estas capturas son múltiples y se intensificaron en el campo de la comunicación y las redes en estos tiempos, también en la pandemia se intensificó esto, y ¿qué es lo que produce la captura en primer lugar? daño, daño social, daño personal, daño a la vida humana y no humana, daño al tejido social, daño a la trama que nos relaciona con la vida humana y humana y eso las y no humana y las organizaciones lo ponen a, en, en primer lugar. En primer lugar están planteando que lo que, lo que lo que estamos viviendo es una crisis también ética y bioética, una crisis de civilización y una crisis en relación a la vida. Poner en juego y en jaque la vida humana y no humana al, al punto que lo estamos haciendo y que esto tenga responsables. Porque la captura del Estado también nos permite pensar que acá hay responsables directos. Hay sectores, hay nombres y apellidos, hay transnacionales, hay Estados que están transando con las transnacionales y también hay muy, muy, algo que nos sorprendió fue la, las organizaciones, que tantas organizaciones que nos hablaron del maquillaje, de la cosmética verde, ¿sí? nos decían, porque también en tiempos de, a mí me, me interesa hablar del capitalismo en sus dimensiones, cultural, cognitivo, emocional, territorial em, e, y de la fe. Sí, este, en estas dimensiones del capitalismo que uno las ve en juego en las escenas sociales y en las escenas de las políticas públicas, eh, lo, que ve, lo que las organizaciones ponen en jaque es las escenas verdes, ¿sí? los maquillajes verdes, la coméstica. Y, y pusieron muy en la mayoría cuestionó profundamente las COP, las conferencias del cambio climático, y, y también pusieron en tensión, porque nosotros propusimos que debatieran sobre la Agenda 2030, de los ODS de la Agenda 2030, de la UNESCO, y el Acuerdo Escazú, que nos parece una de, los, de, los, de las instancias más interesantes que se ha logrado a nivel internacional. En, eh, no sé si me estoy excediendo mucho... Este, y, y también como venimos trabajando la, las políticas públicas no como la política pública y solo ligada al Estado, sino como el, un terreno de tensión, profunda tensión entre lo biopolítico gubernamentalizado neoliberal y las biopolíticas de la común que no hacen más que tener que ver con los la, con modos de vida otros que permanentemente están siendo, que están invisibilizados, que no aparecen en las pantallas, que no aparecen en los teléfonos celulares salvo que haya una organización para ello. Este, y y nos, nos dimos cuenta que las escenas, los montajes, de hecho también una noción previa a, a, al proceso de investigación que, que estuve trabajando bastante previo a este proyecto, es la de pensar el Estado como un gran montaje -desmontaje, de, de montajes. Y eh, como estoy en el GT de Salud Internacional este, y ahí trabajamos sobre la refundación del sistema de salud, me interesaba poner en relación la refundación del sistema de salud junto con el desmontaje del sistema de salud, pero también de todas las instancias estatales que nos presentan ponen en escena capturada este, las políticas públicas. Ahí espérame, Valeria, porque vamos a abordar un poco como um, las alternativas que surgen a partir de esa investigación que ustedes hicieron y ahí vamos a poder eh, hablar un poco más sobre ese tema. Me gustaría, Carla, ya lo mencionó Valeria, existen espacios de negociación internacional, como pueden ser las cumbres de Naciones Unidas, la COP en particular que ella mencionó, o acuerdos eh, como el Acuerdo de Escazú que rigen para América Latina. Pero también existe el trabajo de la sociedad civil, también existe eh, el trabajo de las comunidades eh, a nivel local en los esfuerzos por responder a la situación climática a la que nos estamos enfrentando. Entonces, me gustaría conocer, desde tu punto de vista, desde tu experiencia, cómo se están construyendo estas alternativas y estas respuestas a la situación climática y a la crisis climática en particular que experimentamos en América Latina. Eh, muchas gracias. Eh, también voy a enmarcar un poco mi, mi respuesta en dos uno para referirme precisamente a los procesos multilaterales como pueden ser las COPs y otro eh, quizás bajando un poco a la conversación más nacional, territorial. Y yo quería sí, solamente marcar, que, y estando muy de acuerdo con lo que, que, que plantea las entrevistas o los resultados de, que, que comenta Valeria, es que las COPs son solamente un instrumento eh, y la sociedad civil eh, organizada en estos espacios eh, presiona y hay ejemplos muy concretos para que estos marcos gubernamentales sean ambiciosos y nos permitan tener un marco de trabajo a nivel nacional y a nivel local eh, con, con metas y con objetivos eh, lo, lo, lo más ambiciosos posible. por ejemplo la conversación respecto de eh, eh, o sea que, te, que se establece en el, en el acuerdo de París que, que establece que valga la redundancia que el aumento de, que, que los países se comprometen a que el aumento de la temperatura global no supere el 1.5 grados Celsius es un trabajo muy fuerte de sociedad civil dentro de esos espacios globales junto con los Estados isla en particular. Entonces. Yo estoy de acuerdo, si bien esos espacios no son y no dan las garantías necesarias para emprender las transformaciones que necesitamos como sociedad, sí son relevantes en tanto establecen ciertos marcos, ciertos paraguas que, re, que después tenemos que hacer de ellos cuerpo en los territorios, en los países eh, y a nivel también de, obviamente, nuestras acciones diarias. Acuerdo, de Escazú, eh, en particular, es una tremenda herramienta, felicito a todos aquellos que trabajaron para impulsar este acuerdo, a los países signatarios, derecho al acceso, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales con cláusulas específicas para la protección eh, y el cuidado de los defensores de nuestros territorios, los defensores de los ambientes, es una herramienta eh, que además tiene la posibilidad de que cada uno de nosotros vaya al, al comité de cumplimiento y alegue el incumplimiento de nuestros estados. Tenemos que implementar esa herramienta eh, y sacarle perdón, la expresión, el jugo lo máximo posible. Y quizás bajando a ya como a propuestas más concretas eh, y, y pensando un poco en, en sociedad civil, eh, yo creo que lo que se experimentó a raíz precisamente de la pandemia eh, desde el sombrero que, que yo utilizo, que es eh, redes de organizaciones de sociedad civil en acción climática, Vimos que emergieron muchísimas conversaciones en torno a, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay un cese global, eh, va, se, se ve que hay flujos de dinero, paquetes de, de estímulo para la reactivación económica y es fundamental que estos paquetes y estas medidas que se implementen vayan en la dirección correcta, si no estamos cavando y profundizando más eh, no solamente la crisis climática, sino que las crisis sociales y esta convergencia de crisis que, tran que se transforma en una otra cosa, digamos, eh, en, sí, en, en, en telequias vivientes de seres. Eh, y... Y a raíz de, de eso, eh, iniciativas eh, relevantes como puede ser eh, reactivación transformadora, que tiene eh, una serie de propuestas muy concretas para los gobiernos, eh, América, Latina Ver, eh, América Latina Verde, el Pacto Social, el nuevo, el nuevo Ecopacto, muchas redes y organizaciones de sociedad civil eh, repensando el desarrollo desde lo que invita, comillas, la pandemia. Y creo que eso genera una oportunidad no solamente eh, de poder implementar medidas en términos políticos, sino que también de poder generar lazos, vínculos, alianzas, cooperación, sinergia entre la tercera fuerza de la sociedad, que somos las organizaciones de la sociedad civil. Porque está claro que el, los cambios no van a ser de abajo hacia arriba, sino que son fomentados, impulsados y promovidos por, eh, las organizaciones, o sea, por, la, por las bases y por las organizaciones articuladas en los distintos territorios. Gracias, gracias Carla. Yo diría que además de eso agregaría la importancia de la discusión sobre la transición justa, equitativa y sostenible en América Latina. Nos quedan dos minutitos eh, Valeria y yo quería aprovechar para que también nos contaras sobre los eh, trabajos del grupo que ustedes hicieron y las, los resultados que salieron en materia de propuestas. En dos minutitos breves, por favor. Eh, nosotros planteamos como un proyecto de investigación. Y entonces incluimos dos encuentros de organizaciones que fueron más que enriquecedores porque además apuntaban a integrar eh, consignas políticas en común, a conocerse, a apoyarse. Eh, y entonces van a seguir los encuentros. Nosotros ya tenemos en agosto eh, un, encuentro, un tercer encuentro que va más allá del proyecto que nos habíamos planteado y también muchas propuestas de integración de estrategias, ¿sí? de conocimiento, profundización e integración de estrategias. Y yo lo eh, planteaba en relación con, con el GT de Salud Internacional, donde se trabaja la refundación del Estado. Sumaríamos a esto el desmontaje de políticas públicas en favor del cuidado de la vida humana y inhumana no con un espacio real de decisión de las organizaciones organizaciones y los movimientos sociales. Y, una, eh, y, y el fortalecimiento de la integración de luchas sociales y estrategias. Porque también hay una captura política que fragmenta las luchas sociales. ¿no? Entonces aparecen 25 feminismos cuando en realidad hay cosas que tienen mucho feminismo y hay debates profundísimos que hay que seguir, que son imprescindibles. Pero también hay que tratar de buscarnos ¿sí? porque la lucha, los sectores ambientales, los sectores... Bueno, a ver qué pasa, qué nos liga a todo esto. Sí, nos liga una crisis civilizatoria, una crisis y una necesidad de desmontar, refundar o repensar el Estado tal como lo estamos pensando hasta ahora. Muchas gracias eh, Valeria, muchas gracias Carla. Un agradecimiento también para Claxo por la organización de este espacio, para Climate Action Network América Latina eh, que nos facilitó también la presentación de, de Carla y un saludo de parte de Oxfam para todos ustedes que nos siguen en Claxo TV. Muy buenas tardes y muchas gracias.